que antes de la pandemia se había reducido la privación material y la baja intensidad de trabajo en el hogar, mientras que la pobreza sigue en una situación persistente eh, con respecto al 2018. Eh, se había producido una disminución del desempleo, pero había, seguíamos unos niveles altos de un 9% de pobreza en el empleo o trabajadores pobres, ¿no? con una serie de grupos claramente en situación de desventaja antes de la pandemia, la, los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, las personas de fuera de la Unión Europea inmigrantes, las mujeres en términos generales, los hogares monoparentales, la población gitana romaní. Eh, una brecha de género, esto es un tema muy extendido, y luego una gran desigualdad territorial, porque nosotros cuando hablamos de Europa vemos que a no todo el mundo le va igual en el baile. Eh, Chequia, Finlandia, Suecia están por debajo del 16% de tasa arope, mientras Bulgaria, rumanía y Grecia están por encima del 30% y España está en el 25,8%. <música>